Dios le bendiga eh, Solo quería cantar un poquito de una adoración Que tengo en mente La voy a cantar a capela Estoy en la casa de mi tía eh, Se llama Adora Adoraré Adoraré Adoraré Yo entraré Con toda mi alma y mi corazón, yo te adoro. quería compartir la adoración porque la tenía en mente y de verdad que esa adoración me ministra mucho, me toca desde lo más profundo de mi alma, esa voz del cielo, gracias, la gloria es de Dios, amén, porque yo he tenido, no sé, mi voz ha estado ronca desde esta mañana y yo, pero ¿por qué? No sé si es porque... Um, ¿Qué día fue ayer? Bueno, sí, ayer can canté bastante. Desátenlo, me encanta cómo lo, lo cantas. Bueno, vámonos, vámonos con Desátenlo. No sé si poner la pista mejor. <coughs> Esta es la historia de un joven que Amaba a Dios con todo su querer Sus ambiciones fue llegar a él Y ser lleno de todo su poder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 Padre, quita de mí esta agonía Estas cadenas que atan mi vida Han robado toda mi alegría Y el mismo joven de cual yo hablo Posiblemente se encuentre a tu lado Sin darte cuenta lo has rechazado y has causado en él un gran quebranto, y hoy te dice el Espíritu Santo, y desátelo. Y que le diga, tú no estás solo Y desátelo Desátelo Alguien que le desate La vena de sus ojos Alguien que le rompa esas cadenas Desatelo. Desatelo. Desatelo. Esa es la canta Juan Carlos Negrón. Canta ante ti. ¿Cuál es la de la, la misma que canta ante ti? Yo rindo mi alma. hoy en adoración o oh, ante ti señor y desde mi alma brota una alabanza ¡Aleluya! lo que se unen al live eh, ya me voy <risa> solo quería solo quería compartir esa adoración con ustedes eh, Dios le bendiga mucho en cualquier momento que desean compartir una adoración conmigo que les gustaría que yo hiciera un cover escríbeme por favor por Instagram mis mensajes están abiertos para que me hablen, amén así que Dios le bendiga mucho